Y si no vuelve a amanecer Tarde en la noche yo te quiero ver Tantos secretos en mi mente y en el mar ah, Nadie nos puede ganar I'm just feeling like that uh, 737 on the grave of my dad Hot on the jet Well, gonna die, fear or not. Fear or not, then you're just over like that. Oh, number one, got no cap. Yeah, they hit me up, I hit you back. Uh, my soul got black, but you know that. Porque no tengo tipo pa' vos. Ando levitando, buscando a Dios Siempre en lo mío y siempre con todos. Uh, Escucha mi voz, más trae ritmo Más almas perdidas llegando al abismo ego dinero y son todo lo mismo Desde que nací ya viajaba distinto Prueba portales, no soy el mismo No me conoce y me mira distinto Tu gata me ve, se activa su instinto Un minutito, una noche distinto, Más tal en mi, for sale en Gamma, un gamma clip baby I'm the shit and you know it. God, to me, More Right around town, don't stop police. And if you know, go shh, 'cause in here they kill for this. Yeah, they kill for that. Haven't huh. you noticed? Yeah, I'm just feeling like that. Seven three seven on the grave of my Ooh, hot in the jet then I no won't look back. Ah, yeah. Más all you know si no vuelve a amanecer Tarde en la noche yo te quiero ver Tantos secretos en mi mente y en el mar ah, Nadie nos puede ganar, no Nadie como yo sé que duele Suele que nada nos detiene Este flow vale miles de cienes Esta mopida ya viene tengo sueño, las dudas rehenen, la muerte me sigue, a mí me entretiene. Mírala, mírala, miene. Baby, sube, sube que no vamos a parar. Tanta luz nunca he visto brillar. estrella me cuida, se alinean en el cielo. Ahora vuelo, ya no veo el suelo, no. I'm just like that. 737 uh, on the grave, matar. Uh, Fear then, girl. Just move it like that. Oh, number one, got no cap. Yeah, baby, hit me up, I hit you back. Uh, yeah. my soul got blocked, but you know that.